¡Activa la campanita para no perderte ninguno de mis videos! Algunas de las texturas que Robtop ha utilizado en Geometry Dash fueron comprados en una página de diseños a la usuaria LILU330, la cual se dedica a crear diferentes tipos de dibujos digitalizados. Entre los diseños comprados por Robtop son, fondos para niveles, suelos para niveles y diseños de gauntlets. Sabemos que en la futura actualización de Geometry Dash se implementarán cosas que revolucionarán la experiencia del juego. Entre ellas estará el apartado creativo donde veremos nuevas texturas y sonidos. Es muy probable que RobTop vuelva a recurrir con los diseños del Lilu 330 para implementarlos en Geometry Dash 2.2. Así que, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que le des like, que te suscribas al Yoshi Bros. Y. Ah, no, verdad, no es cierto, no. Esto quiere decir que tenemos filtrado, entre comillas, el contenido que tendrá Geometry Dash 2.2. A continuación, te enseñaré los posibles diseños implementados en la 2.2 por el señor Robert Topala. ¿Te gustaría ver esto en Geometry Dash 2.2? Escribe acerca de esto en los comentarios. Y si no lo haces, amiguito, te busco y te borro los datos de Geometry Dash. No te creas, no te creas. Hasta la próxima, adiós.